Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Daniel Cortina, soy estudiante del Bootcamp de Full Stack Web Developer y he de decir que para la fuente de inspiración principal de este proyecto pues, ha sido mi padre. Mi padre es un pintor amateur y lo que quería hacer es básicamente crear una galería virtual donde poder compartir pues, no solo sus obras, sino alguna más. Lo que voy a hacer es explicaros primero el código y luego os enseñaré la web cómo funciona. Empezamos por la, lo más básico, que es la parte del backend. Aquí es donde creo el modelo que se envía a la base de datos, que se guarda en Mongoose. Aquí las rutas donde se registran, pues, por ejemplo, para crear la, la tarjeta donde va a ir la imagen, para borrarla y aquí para llamarlas desde la base de datos. esta es para saber que funciona el server, que si no, eso es grave. Aquí, pues todos los plugins registrados, que son los que hacen funcionar la base de datos, la configuración de, del servidor, el registro de la base de datos, la semilla, que es donde se guarda pues toda la información que hemos hecho, y aquí pues la interfaz donde se crea la tarjeta. Luego, la parte del frontend, que es de decir, he de decir que es lo que más me ha costado, Aquí tengo todos los componentes, los componentes bases, luego tenemos el de cada página, que aquí he de decir pues, que cada página tenía su propio componente porque me costó mucho hacer un componente reutilizable, pero este fin de semana me puse a ello muy, muy, muy duro y lo conseguí sacar. Básicamente este es el diseño del componente reutilizable donde aplico diferentes estilos según la página a la que vaya destinado. Se lo tengo que importar. La base y ponerle su estilo. Luego, a modo de diversión, eh, aquí tuvimos un problema con, con Juan Pablo que no, no podíamos hacer funcionar un botón y ayer lo conseguí. Así que, a modo de humor, Juan Pablo, que sepas que lo he conseguido. Eh, ¿Qué más deciros? Aquí está. Eh, ¿Dónde lo tengo? Aquí. Aquí están las páginas, esta es la página principal, todo sale de aquí. Esta simplemente es mi homepage, simplemente para que se vea. Y ahora paso a explicaros, bueno, es decir que está hecho todo con Tailwind, no con CSS, que Juan Pablo me lo descubrió y ha sido una maravilla descubrir Tailwind. Me lo he pasado muy bien haciéndolo con él y la verdad que yo se lo recomiendo a todo el mundo. Bueno, voy a pasar a enseñaros mi página. Esta es la página principal, se llama Escapararte, que es un juego de palabras entre escaparate y arte. Con su página principal, donde doy la bienvenida a todo el mundo. Y pasamos a las páginas. Aquí está una página destinada a dibujos hechos con lápiz, para que todo el mundo pueda subirlo. Aquí está el botón de borrar, por si quieres borrar la imagen o no estás contento. Aquí está el formulario para subir la imagen y Juan Pablo, para que veas que sí, te voy a hacer la muestra, vuelve, funciona. Aquí he creado una página destinada a mangas porque soy muy fan y para el que todo que haya, quiera dibujar algo, pues lo pueda subir. Que esa será, eh, ahora os lo explicaré más tarde, mi intención en el futuro. Aquí es la página de óleos. Este cuadro, por ejemplo, está pintado por mi padre, Esto es uno de mis cuadros favoritos que ha hecho él y básicamente ha sido la fuente de inspiración este cuadro. Y aquí para que todo el mundo que haya dibujado con una tablet o algo así lo pueda compartir. A modo de autopromoción eh, estos tres dibujos están hechos por mí. Luego, aquí que no veo... Ah, vale. Tengo aquí... He implementado lo del login para que cualquier usuario se pueda registrar y subirlo. Todo esto está hecho con OutZero, que es una plataforma de gestión de usuarios en la que puedes otorgar permisos, puedes darle roles, eh, limitarlos... Bueno, perdón, ha sido un pequeño fallo técnico. Pero y aquí en el about pues, cuento una pequeña historia sobre mí, para que la gente, pues, me conozca. Y este básicamente es mi proyecto. Eh, en el futuro me gustaría, pues, eh, desplegarlo pues, o con Amazon Web Service o algún servicio así, o Fable, Fable cuando esté, eh, para que todo el mundo eh, incluir aquí, importar imágenes y que cualquier persona, pues, pueda subir sus propias imágenes. Es decir que he aprendido mucho desde el principio hasta ahora, eh, tengo que dar las gracias a Juan Pablo por no ponérmelo fácil, sus preguntas siempre se me quedarán marcadas y darle muchas gracias también a Saray por todo su apoyo y por, todo, por toda su ayuda que siempre se ha mostrado predispuesta y sin más, muchas gracias por vuestra atención.